En esta práctica utilizaremos un calentador de baño maría, que es un recipiente con agua y otro recipiente más pequeño con aceite, para lograr un calentamiento homogéneo de un alambre de cobre bastante fino, que tiene muchas vueltas, que está dosado a un termómetro. El calentador también tiene una salida de vapores y el alambre de cobre está conectado a un multímetro que utilizaremos para medir la resistencia en la escala más baja de 200 ohm. Encendemos el multímetro y medimos la resistencia del alambre a temperatura ambiente, es decir, 25 grados. La resistencia es de 91,5 ohmios. Luego seguimos midiendo a distintas temperaturas para confeccionar una tabla de valores y una curva de valores. Cuando el alambre está a 75 grados el calentador ya emite vapores. Finalmente terminamos el experimento con la última medición a 93 grados de temperatura.